Muy buen día, bienvenidos a este tutorial sobre la elaboración de las autoevaluaciones para la modalidad presencial. Muy bien, una autoevaluación es un test en línea que el estudiante, como su nombre lo describe, va a utilizarlo para autoevaluarse al terminar una unidad de aprendizaje. Entonces vamos a ver los lineamientos que se debe considerar para... La modalidad presencial. En este caso, según el sílabo, nos pide que eh, creemos dos autoevaluaciones, una por cada consolidado. En el caso del sílabo, nos indica que cada asignatura tiene consolidado 1 y tiene consolidado 2. Cada autoevaluación quiere decir cada archivo que vamos a trabajar cuenta con 20 preguntas. Todas son de tipo objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un enunciado pregunta, tiene alternativas de respuesta y tiene una retroalimentación. Para la, to para la totalidad de la asignatura eh, vamos a elaborar un total de 40 preguntas, quiere decir 10 preguntas por cada unidad de aprendizaje y tenemos 4 unidades de aprendizaje. Y para cada consolidado van a ir 20 preguntas. Quiere decir, 10 preguntas de la unidad 1 y 10 preguntas de la unidad 2 vendría a ser el consolidado 1. 10 preguntas de la unidad 3 y 10 preguntas de la unidad 4 vendría a ser para el consolidado 2. Igualmente que las otras modalidades, cada una de las preguntas... Debe elaborarse considerando tres niveles. Hay un nivel básico, un nivel intermedio y uno avanzado. Para las preguntas de nivel básico vamos a plantear preguntas tipo eh, memorística que evoca la memoria del estudiante o la definición sencilla de algún concepto. Para las del intermedio, vamos a plantear ya preguntas que requieran algún tipo de análisis, una comparación, una diferenciación de conceptos o que se tenga algún tipo de cálculo o involucre algún esfuerzo adicional eh, en la actividad para la resolución. Para las preguntas de nivel avanzado, aquí debemos eh, usar escenarios ya sea reales o hipotéticos, donde podemos aplicar Ejercicio de preguntas. Por ejemplo, ¿no? Juan compró un departamento y calcular el, cuánto es el monto de impuesto que debe pagar. Un robot necesita aprender el mejor camino para salir de un laberinto. ¿no? Aquí nos muestra uh, situaciones, casos o pequeños problemas donde el estudiante debe analizar y resolver lo que se solicita en ese escenario eh, hipotético o escenario real que se plantea. Respecto a los enunciados, debe ser un enunciado breve, o también una pregunta breve, clara, que sea entendible, y principalmente lo que queremos en cada enunciado o pregunta es que, al ser leída, se entienda perfectamente qué se debe responder, resolver o hallar, ¿No? evitar hacer enunciados de muchas líneas, Basta hacer breve unas dos o tres líneas como máximo. Igualmente, en esos enunciados no debemos utilizar enunciados negativos. No es la respuesta correcta, no es un concepto de, no pertenece a, no es una característica de. Entonces, todos estos enunciados no debemos utilizarlo en la elaboración de las autoevaluaciones. Respecto a las alternativas de respuesta, siempre debemos redactar cuatro alternativas de respuesta. Desde la alternativa A hasta la alternativa D. Por cuestión de orden, hemos establecido que la alternativa correcta siempre es la alternativa A. Ya nosotros cuando lo virtualizamos en el aula virtual, estas preguntas las ponemos en orden aleatorio. ¿no? Entonces, las alternativas le van a aparecer al estudiante en diferente orden. En el caso de los instructores, eh, que serían las alternativas B, C y D, estas alternativas deben contener la misma o similar cantidad de palabras que la respuesta correcta. ¿no? Entonces, debemos evitar, por ejemplo, que la respuesta correcta sea dos líneas de palabras y las demás distractores, alternativa B, C y D, sea solamente una línea. Y viceversa, ¿no? Igualmente, la respuesta correcta, alternativa A, puede ser una sola línea. Y los distractores, varias líneas, ¿no? Debemos evitar eso. Y en lo deseado es que la cantidad de palabras sea igual o similar. Siempre considerando y debe primar eh, la, el planteamiento didáctico de cada pregunta. Los distractores deben ser similares a la respuesta correcta y relacionada con el tema de la pregunta. ¿no? Entonces, muchas veces los distractores ponen solamente los docentes para completar ¿no? este cualquier palabra que no tiene relación con la pregunta ni el tema que se está tocando. Entonces, debemos evitar eso. Los distractores sí deben tener una relación con la pregunta y ser necesariamente candidatos a respuesta correcta, ¿no? que el estudiante, esto para evitar que el estudiante eh, escoja a la suerte y justamente acierte la respuesta correcta, entonces para evitar esto el instructor debe tener una relación con el tema eh, preguntado o el enunciado del tema, ¿no? entonces para que sea un buen candidato pero obviamente va a tener algún concepto o algo en su contenido que esté errado que no lo vuelve la respuesta correcta. Respecto a la retroalimentación, es una explicación breve de la respuesta a la pregunta o enunciado planteado. Eh, debemos evitar solo repetir la alternativa A, por favor, no hacerlo. Eh, sino eh, que brin debemos brindar aquí una explicación, los motivos, razones o sustentar eh, la resolución de la pregunta. ¿no? Si es caso de un problema operativo, digamos, cursos de matemática, etcétera, debemos mostrar. Los pasos a seguir para obtener la respuesta, la solución a la, al problema. Con respecto al enunciado, a las alternativas de respuesta y la retroalimentación, nosotros podemos incluir figuras, tablas e imágenes en cada uno de estos elementos. ¿no? Puede haber una imagen en, la, en el enunciado, como también en las alternativas, y como también en la retroalimentación, justamente para que enriquezca el contenido de la pregunta. Muy bien, vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. Entonces tenemos una plantilla, hemos innovado aquí creando una plantilla. Voy a abrir. Y aquí tenemos, ni bien abrimos el archivo de la plantilla con extensión dotx. dotx eh, nos salta esta ventanita para arriba. Supongamos que nosotros necesitamos elaborar eh, la plantilla para entregarle al docente del, del consolidado 2 entonces vamos a llenar en este caso consolidado 2 ingresamos 2 ¿no? y luego ingresamos los segmentos de las semanas ¿no? como es la segunda mitad de la asignatura debe estar la semana 9 y la semana 10 que es el primer par de semanas luego vendría a ser la semana 11 y la semana 12 Luego, el siguiente grupo de semana sería 13 y 14. Finalmente, el último grupo sería la semana 15 y la semana 16. Aceptamos. Y luego el nombre de la asignatura voy a poner uno que estoy desarrollando ahora. Así, ¿eh? Siempre eh, cuidando que el nombre esté tal cual como está redactado en el título de sílabo. Le vamos a aceptar automáticamente ya me ha generado la, la plantilla, ¿no? Entonces, este es el archivo que nosotros debemos entregar al docente para que pueda eh, diseñarlo ¿no? Entonces, una vez generado así, ya está listo y tiene todos los enunciados listos para desarrollar, nosotros podemos eh, guardar y en este caso va a guardar como 2x, ¿no? Entonces, autoevaluación consolidado 2 y le damos a guardar. Podemos cerrar este archivo que sería la plantilla primigenia, ¿no? lo que utilizamos nosotros, los diseñadores eh, instruccionales, y luego ya al docente le he guardado aquí. ¿no? Ahí está la autoevaluación. Podemos abrir y este archivo con extensión docx, DOCX. Este es el archivo que nosotros le brindamos al docente ¿no? y está listo para hacer eh, el llenado de las preguntas. Entonces, un cambio, innovación adicional también que hemos incluido, hay nuevos tipos de preguntas que nosotros podemos utilizar, ¿no? Y para ello, en el menú insertar, nos vamos a luego al grupo texto, elementos rápidos, y aquí tenemos nuevas formas de eh, preguntas, ¿no? Que podemos utilizar cada uno según la plantilla. Ya en las autoevaluaciones de distancia lo he explicado. Voy a hacer solamente un ejemplo. Uh, por ejemplo, voy a escoger la respuesta de verdadero y falso. Entonces, eh, como mínimo, nos están pidiendo que al menos una pregunta de este tipo. ¿no? Y en estos casos ya la cantidad de alternativas y... Cambia, ¿no? Porque es el nuevo tipo. ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo está planteado cada uno de los elementos rápidos, entonces nosotros vemos que la plantilla está ya denotada y solamente tendríamos que seguir lo que nos indica. ¿no? Entonces, en este caso que debería reemplazar el enunciado, verdadero o falso, queda tal cual, y acá una pequeña explicación de por qué ese enunciado es verdadero o falso. Entonces, así podemos incluir más tipos de preguntas. Nos están solicitando como mínimo de las 20 preguntas, al menos una, podamos nosotros eh, hacer de este nuevo tipo, ¿no? Verdadero o falso, respuesta anidada, calculada, calculada simple, arrastrar y soltar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, eh, enseñarle al docente eh, cómo eh, elaborar este tipo de preguntas. Obviamente, aquí estoy en la 21, esta vendría a reemplazar a una de estas preguntas, ¿no? Entonces... Ya se coordina con el docente, se decide qué tipo de pregunta eh, puede aplicarse cambiarse y no dejar en la clásica de este, multi-choice, que sería esta, ¿no? Entonces, si no Entonces, esto ya coordínenlo cada uno con su docente para que lo puedan completar. Muy bien, y bueno, para terminar vamos a mostrar un ejemplo de curso de criminología que ya... Es una autoevaluación que ha sido validada y que tiene contenido ¿no? elaborado por el docente que está cumpliendo con los lineamientos que estamos pidiendo. ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, este es el ejemplo. Por ejemplo, acá es un enunciado simple. Al leerlo se entiende que está preguntando. La respuesta correcta es la alternativa A. Eh, los demás son distractores, el tamaño es similar y la retroalimentación es una breve explicación porque la alternativa es la respuesta correcta. ¿no? Igualmente se está respetando todos los formatos, negrita, el tipo de letras en churigotic, no sé, churigotic es en la mayoría, en este caso eh, las alternativas están en viñeta, igual la numeración está en viñeta, la retroalimentación está en letra negrita, esta primera palabra está en mayúscula y también hemos visto que el nivel intermedio, básico y avanzado también está aplicado. Entonces tomar en cuenta para diseñar cada una de sus preguntas los lineamientos que se han descrito en este tutorial. Muy bien, entonces hemos llegado al fin del desarrollo de este tutorial. Espero que les sirva y les sea de mucha ayuda para desarrollar este recurso que es tan importante dentro de las asignaturas. Muchas gracias. Hasta el siguiente tutorial.